¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenidos a los conjurados Hay mucha información y se va a poner de aquí lo este fin de semana ¿Por qué? Bueno, sobre todo en las almas azules que pululan aquí en la ciudad de Puebla Hay un chorro de panistas en la ciudad de Puebla ¿Por qué? Pues porque se acuerdan de la asamblea que se tiene programada para este el domingo para pues prácticamente levantarle la mano a Jesús Aldívar, porque pues, fue la única planilla que se había inscrito, y le negaron el registro a la otra planilla encabezada por Lupita Leal. Pues adivine qué, pues que siempre sí iban a participar. Y adivine por qué, pues porque la carta, esta carta, espérame, la carta de salvedad de derechos, pues que sí estaba bien, que siempre sí, no bueno no, bueno, uno que está afuera, dices, bueno, un día de campaña les dejaron a, bueno, a mis invitados que están aquí esta noche conmigo, Lalo Morales, bienvenido, muchas gracias, gracias, Erika, gracias. y Rosy Castillo, bienvenida también, muchas, muchas gracias. gracias, ellos pertenecen a la planilla de Lupita Leal, y bueno, Lupita Leal, pues obviamente no pudo venir porque todavía sigo en su informe. Fue ahorita a las seis, le fue muy bien. Me estabas diciendo que fue como una kermés. Así es, mexicana. Mexicana, mexicana. y entonces, no, pues estuvo padre en la fiesta. Así ah, sí, sí. Sí, ¿verdad? Sí, qué padre. Porque <risa> sí. luego, los o sea, las reuniones de los panistas sí son como medio aburridas, ¿no, ¿verdad? Sí. Sí, sí, mucha ceremonia y pompa, y sí, entonces, sí. Entonces, eh, entonces, qué padre que, que, bueno, Lupita está todavía ahí chambeándole pero no me imagino lo que ustedes han de haber sentido de decir que el CEN fue el CEN, ¿no? Es, eh, que es. El, el máximo órgano a nivel nacional dijera, a ver en Puebla se están haciendo anomalías, hay, hay que decirlo con todas sus letras o sea, se hizo no, no, mejor con todas sus letras no, no, no. se hizo una irregularidad ¿no? aquí en, en, en Puebla en el comité municipal, en el momento de, de registrar a las planillas, porque nada más estaba Saldívar. No puedo creer que en Acción Nacional no haya más voces que levanten la mano para dirigir un comité que es de los más importantes del país. No, yo no lo puedo creer. ¿Cómo va Jesús Saldívar, que ya fue, ya fue, él ya estuvo ahí tres años y su chamba algunos les gustó, a otros no, como sea y, y nada más es el único, no puedo creer entonces, bueno, Lupita Leal actualmente es diputada de Acción Nacional dijo, levantó la mano, se reunieron Lalo Lalo tiene una larguísima trayectoria en Acción Nacional eh, eh, eh, a Rosy no tenía el gusto de conocerte pero pues, son así como, ¿no? muy entrones y resulta que, ¿no? conoces... Sobre todo tú la lo conoces muchísimo, lo que son las estrategias, la documentación, lo, todo. Uh -huh. O sea, ¿cómo es posible que, que en algo tan básico, ¿no? Como es esta carta de salvedad de derechos, ah, pues está mal. Bueno, uh -huh. bueno, yo tengo aquí muchas emociones encontradas, pero lo que yo piense no es importante, sino lo que están viviendo aquí los invitados que forman, repito, parte de la planilla de Lupita Leal tienen un día de campaña, es el domingo la elección ¿qué van a hacer? Lalo? no, no, no, primero no ¿qué sentiste? ¿qué sintieron cuando les dijeron, ay, perdónenos siempre sí, están bien sus papeles, ¿qué sentiste? Pues, pues sentí que nos dieron la razón ¿no? en, ante lo legal, que estábamos con, con todos los papeles correctos. Entonces, pues dices, teníamos razón, no, no estábamos mal. Y pues nos, nos sí nos quitan un poco la oportunidad o mucho de poder participar en no esta manches, alternativa. ¡Dos semanas! ¡No, no, no. no hicieron sí. campaña! ¡No hicieron campaña! No podíamos hacer campaña. Claro, claro, ¿no? Y mientras eh, Jesús Aldivar, bueno, lo vi en varias entrevistas, se movió, yo me hubiera movido más, Ay, sí, yo me entiendo, <ríe> a, a mí qué caramba, no, pero pues como que raro, ¿Tú, ¿tú cómo lo viste esto? Tú ya lo sabías. Sí, muchas gracias Erika por la invitación, te, te agradecemos mucho esta oportunidad porque eh, finalmente lo que estamos viendo en el PAN debe fortalecer la vida interna del partido claro. eh, muchos nos recomendaron cuando nos inscribimos que no eh, destruyéramos la marca del partido acción nacional y nosotros no la estamos destruyendo porque nosotros estamos haciendo uso de la vida interna del partido con estas impugnaciones que nosotros hicimos quienes destruyen esta imagen es quien pensó ponernos el pie hubo un cerebro o varios cerebros que pensaron que debían ir solos por un miedo, por un pánico, por algo escondido y que no iban a permitir de ninguna manera que alguien más entrara en esta competencia. Y te hago un poquito de la historia, este, recordarle a los que nos están escuchando y siguiendo en este momento. Nosotros nos inscribimos como planilla eh, hace dos semanas, eh, hubo un tiempo para revisar los papeles de una comisión que eh, revisa el Comité Municipal, la manda al Comité Estatal y a su vez al Comité Nacional. Entonces se encuentra en esta Carta de Salud de Derechos, que es una carta en la que dice que todos los aspirantes estamos con nuestros derechos a salvo, de cuotas, de obligaciones partidistas, etcétera La firma el propio Jesús Saldívar en calidad de presidente del Partido de Accionación en el municipio de Puebla. Esta carta se le extiende él la Lupita Leal y a varios que aspiraron a ser consejeros estatales y nacionales. Bueno, pues esta carta es la que después desconocen y dicen que Jesús Aldíbar no tenía facultades para firmar y para firmar este, Exacto. este texto. Y aquí, perdón que te interrumpa, porque eh, nosotros entrevistamos a, a Marcos Castro, él es el secretario general del partido, y él comentó, es que Lupita Leal no pagó su su, su cuota, uh -huh. no pagó su cuota y entrevistando también a Lupita ella dice que sí. Entonces, esto quiere decir que Lupita sí pagó sus cuotas, entonces. Pues mira, tuvo no, que venir el CEN para decir es que sí pagó. Claro. ¡Pum! A ver, esta carta es la que nosotros sostenemos como un requisito. Ahí la estamos viendo. Esta, esta carta car que es la que nos. Es la firma de Jesús Salir. Claro. Gracias. Nadie habla de esta carta de parte del comité de la Comisión Organizadora del Proceso de la COP. Entonces, esta carta dicen que no es válida pero sí la utilizan como válida para que Lupita Leal se inscriba como candidata a consejera estatal, es decir, uh -huh. un viernes la aceptan y el mismo lunes desconocen la misma carta. Esta misma situación sucede en otro municipio, me parece que fue Coronango, o bueno, uno de los aledaños, en donde exactamente sucede lo mismo. El presidente del comité municipal de ese, de ese municipio firma la carta, procede y le, le, le anulan exactamente la misma posibilidad de esa planilla. Entonces estos dos casos de manera paralela se van a la Comisión Nacional de Justicia del Partido de Acción Nacional, ellos tienen determinado número de, de días para deliberar, para afirmar o no el, el, nuestra impugnación. Y bueno, pues los tiempos legales se cumplen, nos notifican prácticamente ayer en la noche, en el que, como tú lo dices, ¿no?, coloquialmente, pues usted disculpe, pues sí tenía la razón, ¿no?, usted disculpe si era la factura del coche, usted disculpe sí. estuvo detenido y no era eh, usted culpable, ¿no?, Ma, ...dolosamente, de manera antidemocrática, de manera miope, de manera eh, dolosa... ...pues evidentemente hay un interés de que no se, no se inscriba nadie más... Eh, ...yo creo que estas personas que casi lo, lo concibieron... ...pues ven un partido acción nacional como propio... ...y no lo ven como un partido abierto, como siempre ha sido... Claro. ...entonces, eh, pues nos notifican ayer... Eh, ...todavía no podíamos hacer campaña ayer en la noche... ...porque tiene que en los lineamientos del partido... Tienen que sesionar a otra comisión, otra vez la copa Sesionaron bien en la noche, nos dijeron, pues ya pueden arrancarse. Como bien dice Lupita, pues el caballo ya arrancó desde hace dos semanas, incluso desde hace meses, porque pues no se le ocurrió reelegirse hace dos semanas. ¿no? Claro. Entonces ellos ya llevan meses, llevan por supuesto promesas de trabajo, promesas de, de muchas cosas que en lo personal, y creo que mucha gente no estamos dispuestos a, a, a esperanzar a una persona, de decir, te voy a dar chamba para que votes por mí, cuando uh -huh. sé que no lo voy a cumplir. Y entonces, pues la yegua apenas empezó, no pero pues la yegua que, que empata puede ganar. Entonces tenemos prácticamente el día de hoy y el día de mañana para hacer campaña. No, no inventes. Es algo titánico. Pero no no no es algo equitativo. Claro, totalmente, por supuesto, es in, es iniquitativo, eh, es algo en el que yo creo que fue de manera premeditada. Eh, hay quien de ese lado comparte esta es, esta travesura, y quien lo condenó. Y entre ellos está la discusión, pero finalmente nos afectaron a nosotros, pero no tanto a la planilla, afectaron a toda la militancia, el no poderlos dejar escuchar, el no poder decir las cosas que están mal dentro del partido. Yo te puedo decir que yo veo una dirigencia municipal plana, eh, eh, recordaremos que, que Jesús Saldívar gana una dirigencia municipal después de mucha pelea en la contienda pasada claro. y luego... Con Alcántara, Alcántara híjole, contra, sí, estuvo titánico eso, ¿eh? estuvo Rudísima, sí. y luego pues se va del candidato del PRI, eh, uh -huh. siglado por el PRI para diputado local, pierde y vuelve a regresar y ahora quiere volver a reelegirse. Así Entonces el panista que todos nosotros conocemos, eh, el perfil del panista es una persona que no olvida estas cosas, que si tú tienes palabra de decir, porque él lo afirmó, que iba a ser un dirigente de tres años... Pues yo estoy de acuerdo que, que, que, que tengas aspiraciones, pero como dirigente no... no pues tienes una responsabilidad. Claro. Yo no me atrevería a venir aquí a dos años después de decirte ¿Sabes qué? Se me ocurrió ser este diputado federal, ¿no? Cuando ya soy dirigente. Yo me comprometí con la militancia. Sí. Entonces sucede esta parte. Nosotros tenemos prácticamente mañana, sábado, para eh, acelerar Uf. todo lo que podamos hacer. El espíritu está, el enojo está en, lo, en la militancia. Yo confío en que podamos el domingo refrendar esta, esta, esta parte del Partido Acción Nacional que nosotros queremos ver, por el que siempre hemos peleado y hemos defendido. Y estas personas que consideran uh -huh. el partido como propio, pues, este, pues ya viste las travesuras que hacen, ¿no? De acuerdo. Eh, Rosy, ¿qué, qué, ¿qué les vas a decir a la, a la militancia en, en estas horas y en el día de mañana que todavía tienes chance? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo explicarles esto? ¿Cómo eh, conminarlos a que voten por su planilla? Pues mira, como lo comentaba Lalo, yo creo que hay todavía ese panismo, esa fiesta democrática que muchos creen que tenemos derecho a tener una alternancia, ¿sale? Entonces yo creo que eso es lo que yo les estoy diciendo, creo que todos tenemos derecho a subirnos a competir, ser competitivos y querer lograr pues un nuevo cambio, ¿no? Con nuevas propuestas, ¿no? Uh -huh. Y que más encabezado por una mujer, ¿no? Uh -huh. Una muy buena mujer, luchadora y una muy buena dirigente con muy buenas ideas innovadoras. Si sí, como diputada está haciendo muchas cosas como militante del partido y como muchos compromisos que trae con la militancia y nosotros apoyando esas propuestas ...creo que podemos hacer un muy buen cambio... ...no creo que nuestro término es un día... ...pero créeme que todos recibimos mensajes de muchos amigos... ...y les insistimos que no bajen su voto... ...que sigan creyendo en nosotros... ...en Lupita Leal, en morales en toda la planilla... ...por algo le integramos... ...y que no se bajen, que no sigan apoyando... ...creo que eso es, es padre, porque sin hacer campaña... Pues mucha militancia se unió a nuestro ¿Y, proyecto ¿y qué, qué, qué, ¿Qué te dicen ellos? O sea, ¿de ¿Cómo se iban a participar? ¿Cuál es la reacción de ellos? La reacción de ellos es que Toda la semana estuvieron como nosotros Esperando pues, una resolución Y cuando ayer se enteraron Pues empezaron las llamadas Y decir, no te preocupes Va mi voto Porque creemos en Hospital Real, creemos en los Castillo En Lago Morales En otros compañeros y compañeras del partido Que se atrevieron alzar uh -huh. la mano y provocar esa alternancia, esa democracia. ¿no? Uh -huh. ¿Cuáles serían los, los cambios que ustedes están proponiendo como planilla? La otra vez comentabas, Lalo, eh, que, que es necesario un refresh. ¿no? ¿Qué es un refresh en este momento en Acción Nacional? Mira, te pongo un ejemplo muy concreto. Cuando éramos hace algunos años, había prácticamente 12 diputados federales y creo que en ese momento tenemos dos o tres senadores de la República por Puebla en el mismo periodo, yo les decía a varios de ellos que son nuestros amigos también, yo les decía, es increíble que en tres años de, de, de labor legislativa como diputado federal no pudieron obtener una sola beca entre los de mi partido para, para los jóvenes y que se vayan a estudiar al extranjero y preparar cuadros hacia adentro hacia del Partido Acción Nacional, cuadros claro. de gobierno, cuadros de partido y cuadros, y cuadros profesionales. Entonces, ese es un hueco enorme, que el Partido Acción Nacional hoy nos quitaron esa ilusión, esa bandera, y se fue para otro partido. Entonces, nosotros estamos muy enfocados, lo hemos platicado en la planilla, que nosotros nos vamos a apostar por la juventud, por su profesionalismo, porque ya hay muchos cuadros dentro del partido que podemos vertir en una mesa experiencia de lo que se tiene y lo que no se tiene que hacer en el ejercicio de gobierno. Entonces. Esto es una, algo importantísimo, proponer, eh, gestionar becas para, para que la militancia juvenil pueda eh, tener maestrías, pueda tener experiencia fuera del país o en otro estado de la República. Porque creo que si nosotros nos enfocamos a crear cuadros, no va a pasar lo de ahorita. ...ya no van a ser los mismos de siempre... ...y entonces, este, pues ahora me toca... ...pues porque a mí me toca, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué no me va a tocar? Y cuando ya tienes dos o tres cargos al principio... ...pues ya crees que entonces eres merecedor... De, de, de, de, ...de estar en las pluris... ...o estar siempre en el juego... ...y no es así... ...nosotros lo vemos totalmente diferente... ...otro asunto es que vamos a abrir el partido a la ciudadanía... ...le pese a quien le pese... ...le, le guste a quien no le guste... ...porque creo que la ciudadanía está ávida de entrar a un partido... ...no controlado un partido por supuesto contundente y fuerte que es lo que nosotros pretendemos y nosotros sí queremos darle voz a la militancia a la militancia que espera mucho de, de cualquier gobierno municipal o estatal o federal a darle voz a, a estas aspiraciones que todo el mundo tenemos que son válidas pero eso tenemos un partido político para que yo pueda tener algo a favor y algo a cambio y nosotros estamos muy muy claros que tenemos que ganar el 2024 con el gallo o con la heroína que sea con los personajes que han alzado la mano, no estamos peleados con ningún proyecto, sabemos perfectamente que ahorita Lalo Rivera y algunos más están en, la, en el puntero para la gobernatura y nosotros vamos a, a, a abonar siempre. Y la estructura del partido, la estructura del partido ya es como muy endeble, no eh, yo creo que el domingo vamos a ver a mucha gente que los van a llevar, les van a dar algo, les van a ofrecer, les están ofreciendo, de repente los dejaron de buscar y ya fueron a su casa a dejarles algún regalito y yo les diría a, a esas personas del Partido de Acción Nacional que vayan el domingo y que si nosotros también somos una opción para estos proyectos, que voten por nosotros, porque nosotros vamos a ser una dirigencia de tres años cercanas a ustedes, ustedes al igual que a Rosy y a toda la planilla nos han visto siempre cercanos durante 32 años de militancia que en lo personal tengo, y que tengo el gusto de conocer a muchos que están a favor o en contra de cualquier proyecto, pero saben que nosotros trabajamos y somos de resultados, y somos, como decías, no Ahorita, eh, a veces realizamos las cosas imposibles, también las hemos hecho, entonces, el domingo yo tengo mucha esperanza de que mucha gente que la vayan a llevar, que, va, que, que sea, sepan exactamente qué propuesta tenemos y que voten por Lupita Leal y por la planilla de Lupita Leal y, y, y un poco redondeando lo que también decía Rosy, lo que tú preguntabas, ¿qué, qué, ¿qué sentimos nosotros cuando nos enteramos de que siempre sí nos van a registrar? Pues yo te diría al revés, ¿qué sintieron ellos? doble pánico y doble miedo, porque si por eso lo hicieron, pues imagínate, ¿no? Ya estaban seguros de que estábamos sepultados y pues revivimos en, en, en el último momento. Yo les diría a ellos que nosotros extendemos la mano, que el, el, el compromiso político no va a terminar el domingo, el resultado que sea nosotros vamos a seguir trabajando, invitamos a la planilla contraria a que también se sume en, en, en nuestro proyecto de dirigencia municipal y que vamos a construir el 2024. No va a estar sencillo y los de enfrente también están haciendo sus estrategias, pero nosotros tenemos mucho por delante, y se llama Partido Acción Nacional de acuerdo eh, bueno, a, antes de la siguiente pregunta, a ver comentarios eh, Monca, Kevin Marín Serech eh, Jiménez Adalberto Serrano, Adriana Álvarez Hermilio Chávez Rosario Morgan te está mandando así, les está mandando aplausos de Moji eh, Nelsie Jim ay, perdón, pero es que luego hay cada cosa aquí, cada apellido extraño. Rosar, eh, Rosario Morgan vuelve a decir que por favor que vayan con todo y pone así como un puño. Gracias. Raúl eh, Mises con todo. Rosy. dice, Gracias, Raúl. dice los le, Legends estamos a la orden. ¿Quiénes son los Legends? Son mis compañeros de plataforma de Uber. Ah, perfecto, los <risa> legends, pues abrazo a los, los legends. legends, dice Can que están con todo contigo, Gracias. perfecto, dice um, Serech Jiménez, al final la razón jurídica y política triunfó, ay, pero a mí sí me da una sensación como de Gracias. que llegó tarde, o sea, no hicieron campaña, Eso está ah. completamente inequitativo. Chávez, dice Eduardo, el que era ministro de migración, te pregunta. Dice, él para gobernador. Ah, mire. ¡Qué, ¿Qué onda? onda! ¡Órale! ¡No, espérate, que ganen esta! <risa> <risa> espérate, espérate. O sea, Sergio Jiménez vuelve Ay, a comentar, dice con, todo, dice, con todo, menos con miedo, les está diciendo. Dice, Monca, Rosy y Lalo son panistas con una trayectoria de años y lo más importante, son muy trabajadores y cercanos a la militancia. Sala Jiménez, el Gracias, domingo señor. será la elección, sí, por supuesto, Raúl eh, Mises dice, afirma que vamos con todo, Adriana Gracias. Álvarez, trabajadores y congruentes les están diciendo, les mandan aplausos, Gracias. que por favor vayan con todo, eh, gran, no trayectoria, gran trayectoria, gran claro. trayectoria de ambos, de Lalo y de Rosy, se lo merecen, Blanca Morales, el panismo congruente te está diciendo, tu hermana menor. <risa> Quedamos que eres la hermana menor, no todos, hermana. Lo sabemos, <risa> todos lo sabemos. Todos lo sabemos. Dame. Cázares también nos está viendo. María Guadalupe Morales Garduño es tu hermana, hermana. Saludos a, a, a la familia, ¿eh? Así es. Ahí sobres. Comité de Plataforma Puebla dice: Ahora sí va a haber cambio, les están diciendo. Gracias. Dice: Y también te está diciendo a ti, Rosy, que vamos con Rosy y vamos con todo. Oscar Gracias. Luis C nos está viendo. Dice: Dolosa, la dirigencia municipal del PAN. Pues la neta sí, eh. Pili H.O., nos está viendo Edgar eh, Waffles Siki, no, de veras Waffles, bueno, nos está viendo Edgar <risa> Waffles, saludos David Sánchez, dice vamos Rosy, tú puedes Dim, eh, Dim, Dim, Dim na, Serrano este, vamos, ser vamos Lalo vamos con todo, bueno, claro, les claro. están echando aquí unas porras Nelcy, también nos los está echando porras, dice que tengo invitados de lujo, que felicidades al Gracias programa. Eh, Álvarez Med, saludos desde Canadá. Sí. ¡Ah, sí, Chihuahua! Sí, hombre, pero pues en Canadá no se vota, ¿no? Eh, Gracias, Mir. Dice, el PAN necesita personas como ellos. Eh, Rosalba Gracias. Castillo dice, ejemplo de lucha y trabajo. Gracias. Eh, y... Lalo Gobernador... Oye, ya, o sea, ¿todo, ¿todo, Otro aquí que... A ver, primero que ganen esto. Y luego ya vamos Ya bien. vemos a ver qué <ríe> sucede. Ok. Eh, ¿qué, ¿Qué se puede hacer en un día? ¿Cuál es la estrategia? Llamadas telefónicas, reuniones, mensajes por WhatsApp. Tienen un equipo que están... Eh, eh, porque esto es rapidísimo. O sea, que sí. se te rápido de todo. ¿Qué... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo están haciéndole, pues? Mira, la estrategia es exhibir, exhibir lo que nos hicieron y que es indignación que nos conviene, pero además de esa indignación es exhibir exactamente lo que están haciendo. ¿no? Uh -huh. eh, este bueno, día es que ustedes, ni eso porque se exhibieron solos, eh, pues es lo sí, peor. Claro, <risa> solitos se exhibieron, ¿no? ¿Sí? Eso es a lo que me refiero. En estos dos días de campaña lo que vamos a hacer es terminar de apretar lo que ya veníamos trabajando, por supuesto, este, de manera logística y abierta es lo que uh -huh. eh, seguramente es la inquietud, y pues vamos a soltar todo lo que podamos. Pero no quiere decir que solamente estemos en este día porque de, de campaña, finalmente esta labor empezó hace tiempo, esta recolección de enojo, de, de frustración, de buenas cosas que tiene la militancia, ya está. Es decir, no vamos a preparar el producto, no porque eso ya está flotando. Entonces, solamente es ahorita invitar a la gente que sepa que sí vamos dos planillas, que a través de este mito lo realizamos nuevamente, eh, la gente sepa, vaya a votar el domingo, como te decía, a muchos los van a llevar, les van a dar aventón, ¿no?, de esas prácticas que de tanto... De plano, sí, casi de plano. por supuesto, por supuesto que, que está no, sucediendo. ¡Qué onda. Y, y, pues, a lo mejor hasta nos hacen el gran favor de llevarnos a, a la gente, exhibir esta parte dolosa, y el panista, de verdad, es muy consciente. Entonces, uh -huh. estamos expensados en eso, de, de manera interna, pues, estamos ya preparados. Sabía, sabíamos que existían escenarios, sabíamos que este era un escenario probable, y, bueno, pues, ya resultó. Entonces, eh, finalmente lo que sucede el domingo es que nosotros creemos que esta dirigencia municipal debe de, de, de desangolotear mucho su, su vida interna uh -huh. y debe de entender que existimos no solamente esta planilla sino toda una militancia que no está de acuerdo en muchas cosas. Porque el juego no es de esa planilla, ni es de ese comité. Está en juego la próxima presidencia municipal y la gubernatura. Sí, por supuesto. No podemos regresar a la, a, a antes a que perdemos y nos quedamos con las pluris nada más. No podemos regresar solamente a dar testimonio, porque todos los esfuerzos que vamos a hacer todos, todos vamos a necesitar de todos nosotros. De acuerdo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo evitar que eh, suceda lo que ocurrió hace tres años, con una asamblea municipal muy competida, se dijeron de todo, eh, eh, vaya entre Jesús Saldívar y Eduardo Alcántara en ese entonces eh, eh, fue efectivamente, fue muy competida, ganó por muy pocos votos Saldívar, pero al final ganó pero bueno, se fueron a tribunales bueno, no, y, y fue un desgaste al interior del partido eh, ¿ves un escenario similar? No, eh. ¿o, o ¿Tú qué ves a lo que va a ocurrir el domingo? O sea, no pues está cañón que saques tu bola de cristal, no lo sabemos. Claro. Pero tú conoces perfecto al partido, eh, eh, conoces también las repercusiones de un hecho como esto. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es su pronóstico? Pues mira, eh, ¿qué creo que va a pasar el domingo? Va a haber un voto de miedo, eh, que ellos ya están ahí diciendo que si no votas por... Por esa planilla puedes perder tu trabajo, no te voy a dar trabajo, no te voy a dar lo que como gobierno tienes que dar, etcétera, etcétera. Entonces ese voto es el que yo creo que es un voto silencioso y es un voto inteligente, es un voto que la gente debe entender y que afortunadamente está en el PAN lo podemos presumir, el voto es secreto. Entonces por más que te ofrezcan o por más que te presionen, yo te diría que el voto es secreto y que votes por nosotros porque hemos platicado con muchísima gente. Y por supuesto que los entiendo porque dicen, oye, pues es que si me ven contigo puedo perder muchas cosas, ¿no? Entonces, eso es a lo que yo, yo, yo creo que va a suceder. Un gran voto silencioso. También creo que el domingo los ánimos van a estar eh, grandes y, y van a estar eh, muy prendidos. Caldeados. Muy caldeados. Ya. Pero también nosotros desde el principio nos fijamos un objetivo. Y no vamos a caer en esas provocaciones. Ya, ya nos hicieron demasiadas. Yo hubiéramos explotado 20 veces más que las otras internas pero eso sí no abonó a, a la vida interna del partido. Como tampoco abonó lo que nos hicieron, lo que nos quitaron el registro, y sabiendo que nos iba a quedar un día de, de, de campaña, a eso tampoco hemos reaccionado de manera violenta, mediática, ni de ninguna manera. Queremos al partido, cuidamos al partido. Y también pues hay instancias internas en caso de buena inconformidad. Eso lo valoraremos en, en, en, en su uh -huh. momento, y eso eh, es lo que estamos haciendo ahorita. Tan teníamos la razón política y jurídica, que hoy estamos platicando contigo, que teníamos la razón y nos asiste eh, es. esta congruencia. ¿no? De acuerdo. Eh, ¿Tú qué esperas, Rosy? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va a ser el domingo? M más, más allá de qué te gustaría, cuál en los terrenos de la realidad es lo que puede ocurrir. Pues, mira, prácticamente lo que puede ocurrir, yo creo, es que va a haber sorpresa en el voto silencio silencioso diciendo lo de Lalo, porque si sí hay mucha inconformidad y vuelvo a repetirles, no bajen su voto a los que ya nos habían dado el voto, nos siguen respaldando uh -huh. y yo creo que eso va a ser muy importante no y que la planilla que ahorita está ya diciéndose ser ganadora tiene que entender que tenemos que sumar a todos y que eso es lo importante del partido. Porque viene una contienda muy difícil para el 2024 y nosotros tenemos que ser fuertes. Y siempre... Esto se da en cada contienda, pero es normal del panismo, ¿no? Afortunadamente podemos presumir que todavía tenemos democracia. Claro que ahorita no fueron... A lo mejor no fue el piso parejo que hubiéramos querido, pero uh -huh. nosotros estamos y creo que siempre hemos trabajado y vamos a seguir trabajando por el partido. Y que si... Les vuelvo a invitar a votar por Lopita Leal, por toda la planilla, porque creo yo que vamos a hacer, como lo dijo Lalo, un comité abierto a todos y no va a haber panistas de primera ni de segunda. Todos vamos a ser panistas y vamos a buscar que ganemos el 2024. Eso sería lo, uh -huh. lo principal y lo que pueda suceder el, el domingo yo creo que sí va a haber muchas sorpresas por ahí. Muchas ya, sorpresas. Pues. A ver... Eh, para los para los panistas, información así como para los panistas, a ver, ¿a dónde tienen que ir? ¿A qué hora? ¿Qué es lo que tienen que llevar? Eh, eh, ¿Cuál es el, el formato? Porque, bueno, recuerdo que el formato luego es presentan a la planilla y data, o sea, ¿cuál es el formato? En fin, para que los panistas que nos están viendo vayan, voten porque ustedes quieren, sin miedo, obviamente, vayan, voten, ¿cómo? Eh, me, me regreso un poquito a, a tu pregunta, este, este, esta frase de vota libre, que es muy del PAN, de hace muchos años, es increíble que la tengamos que usar nosotros mismos para una contienda interna, Yo le la volvemos sí. a decir, vota libre, eh, no hay manera de que sepan por quién vas a votar, no hay manera de que eh, este asunto de la selfie y la foto que siempre piden, esto no va Ay, no. a suceder, yo les puedo garantizar que nosotros ganando vamos a ser una dirigencia incluyente, no como esta planilla que está como con alfileres, ¿no? Este, yo no quiero ver la gobernabilidad que vayan a tener ahí de chile y mole y dulce, que, que eh, cada quien decidió hacerlo así, pero nosotros estamos totalmente abiertos. ¿Qué va a pasar el domingo? El domingo la asamblea va a ser en el Salón Social del Seguro Social que está aquí en Zabaleta. Empezamos a las 9 de la mañana. ¿En dónde, perdón? Aquí sobre Zabaleta Ajá. Y, y casi Camino Real, un poquito adelantito. Ajá. Ahí está el Salón Social del Seguro Social. El, el Salón Social del Seguro Social. Pues ¿Tenés? aquí cerca. Sí, aquí, bueno. aquí cerquitito. Ajá. Ahí va a ser la asamblea de este okay. domingo. Eh, a partir de las 9 de la mañana se pueden registrar solamente llevando el INE. Eh, llegas, te, te identificas, ellos te buscan en el, en el padrón del partido y te van a dar, te van a escribir para eh, votar para el, la, el cambio del Comité Directivo Municipal para los consejeros estatales y nacionales. Okay. Entonces, ah, ¿también se va a votar? También se va a ¿Todo? votar. ¿Todo? Así es, todo, todo ese paquete. Pues por eso es tan, tan claro. este, tanto interés ¿no? en, en, en, sí, en sí. ir solos. Ajá. Entonces, eh, el proceso pues es como todas las asambleas, se presentan las planillas, un eh, orador a favor de cada planilla y eh, cada candidato o candidata se presenta ahí mismo. Ajá, se sabe ya quién los va a presentar no en el momento este, acá, ahí este su... el factor sorpresa exactamente así ya, es okay. que lo sabroso de, de sí, lo que claro. viene dentro del partido de Acción Nacional sí, no por supuesto. y eh, se hace la, la elección eh, se hace el cómputo y se declara la, la pero cómo votan o sea van con su, con su sí voto, van con una así? papeleta con el, con la, la foto de cada contendiente de cada en este Ajá. caso de Jesús y de Guadalupe Leal y viene la planilla y bueno una elección te dan la boleta vas a, pasas a una urna solitos nadie te va a ver no hay drones no hay nada que los presionen porque luego les cuentan y este y uh -huh. muchas cosas y ahí votan y le pones a la urna y ahí se, se hace el cuento de los votos de acuerdo cuántos panistas aprox Podrían pues, llegar. más o menos como unos bueno, el padrón es como de 3500 personas que tradicionalmente han votado unas 2000 en el mejor de los casos y bueno, pues este en la de en la última interna que es la última comparativa votaron eh, cerca de eh, 2500 personas, una cosa por el estilo. Uh -huh. Entonces, en esta contienda se prevé algo eh, similar, pero bueno, pues dadas las circunstancias Dolosas, vuelvo a insistir, en que a alguien no le convenía que escucharan nuestra voz y nuestra propuesta, pues puede, puede haber muchas sorpresas también. ¿no? Uh -huh. De acuerdo. Entonces, desde las 9 de la mañana, panistas, vayan, uh -huh. voten y por a ver a ver qué, qué, qué resulta. Y en el qué resulta, a ver, les quiero preguntar, ¿si ¿sí aceptarán el resultado? ¿O habrá algunas condicionantes? Te lo pregunto porque, bueno, en, en la anterior asamblea, pues no aceptaron el resultado y se fueron a tribunales. Eh, eh, ¿Qué condiciones deben de existir para que ustedes digan, ok, va, este, le levanto la mano o no, al, al, al contrario, o bien, pues ustedes van a festejar? No? Claro, bueno. Claro, pues todo puede suceder. Lo que es una realidad es que nosotros no vamos a permitir, a pesar de que ayer nos notificaron el registro, no vamos a permitir el acarreo, no vamos a permitir la compra de votos, no vamos a permitir esas promesas de trabajo, de campaña, de, de, de, de, de cuestiones que ya están haciendo. Entonces lo tenemos documentado. Eh, eh, independientemente del resultado eso no se tiene que, que, que, que seguir haciendo así y dependiendo también de muchos de los factores que sucedan el, el domingo, pues lo vamos a valorar pero independientemente de eso, fue, es una contienda injusta, es una contienda que, que a ojos de, de la ciudadanía como tú lo mencionabas al principio es inequitativa, es una contienda en la que alguien pensó este, quitarnos del camino y que, bueno, pues se abre un mundo de posibilidades legales y jurídicas ¿no? pero lo tendremos que valorar nosotros, tan es así que valoramos esta decisión de impugnar y hoy nos están dando la razón. De acuerdo. A ver, eh, para, para finalizar, bueno, antes, antes eh, voy a leer más comentarios de nuestro auditorio. Dice eh, soluciones y servicios pibe. Órale, dice, por favor, qué injusticia y qué mala jugada que a un día de la votación les autoricen participar. Caray, que Imparables Ejecutivos. Dice, estamos contigo, Rosy. Ahora, Rosy, estás cañona, ¿eh? Ya tienes ahí varios fans. Así es. Es, así es. Dice, trabajo, eh, trabajo. dice sí. los panistas podemos Gracias, aperturar. Apertura, dice, nosotros los panistas pedimos apertura a todas las ideas, no a los monopolios. Eh, vamos, Rosy y Lalo, con ustedes hasta la victoria. Y dice, cuando ganen la dirección, pedimos que respeten nuestra libertad de expresión y no nos condicionen el voto a cambio de mantener mi trabajo. Saludos y no aflojen. Ánimo. ¿Mantener el trabajo en dónde? En la militancia, me imagino que eso se refiere, ¿no? Ok. Eric Ortiz López. El PAN no debe confiarse y pensar que le damos nuestro voto si no se abren dan oportunidades a otros liderazgos y si no entienden que las mismas personas no pueden quedarse con todo el poder ojo, están aquí comentando y este abajo dice eh, el señor Jiménez dice excelente reflexión a ver, déjame ver si no, alguien más Rosas Adriana también nos está viendo María José Jiménez también Alfonso Sánchez saludos a todos ellos muy bien, a ver, ya como para para, para finalizar, eh, me gustaría que cada uno de ustedes ¿no? le dijera al auditorio y bueno, si son panistas allá, pues, ojo, ¿por qué tienen que votar por esta planilla? Pues sí. Rosy. <risa> Gracias. Pues yo insisto, tenemos que permitir en el panismo esa alternancia, esas nuevas propuestas y de gente que es integrantes que hemos trabajado, Lupita Leal sería la primera dirigente municipal, si no me recuerdo, si no, no no ha habido mujer no padrísimo, la verdad, eh, hablaría mucho del partido. Entonces, me encantaría que nos den la oportunidad de representarlos, ¿no? Y de seguir trabajando con ustedes, digo, con más con más de uno de ustedes. He estado en sus casas, nos hemos echado el taco con sal, hemos uh -huh. estado en campañas, en las banquetas, y me encantaría seguir trabajando con cada uno de ustedes, como mis compañeros, todos, todos, todos, con esa trayectoria de muchos años. Y que pues yo agradezco a Lupita Leal, el que me haya integrado después de muchos años, la primera vez que me invita, de mucho tiempo de militancia. Pues yo le agradezco y pues seguiremos trabajando, ¿no? De acuerdo. Así es. Eh, de casualidad tienen el, la lista de la planilla para sí. mencionarlos. Sí, sí, claro. Sí. ¿Sí? Así saber? como para que también la, la, los panistas sepan ¿Supan? que quienes están integrando esta planilla claro, y pues sí. la de Jesús Saldívar pues ya tú no la conoce, y ya no ya tienes ahí. Como, sí, son <risa> los mismos. Son, las, son las, ajá, las mismas caras. Entonces pues ahí no hay novedad pues. Estoy, la estoy buscando, pero sí. eh, en, en, en este sentido, Erika, es decirte que el próximo domingo estaremos muy atentos a, a, a que las cosas, independientemente de eso, fluyan legalmente y democráticamente. Eh, nosotros estamos convencidos de que eh, insistimos en que nosotros somos una, una planilla abierta, eh, ustedes nos conocen a nosotros y a los demás eh, miembros de la planilla, eh, nosotros eh, está Guadalupe Leal al frente de la planilla está su servidor Eduardo Morales Rosy Castillo María Teresa Poblano Yolanda Flores Laura Vázquez eh, Laura Marcela Méndez eh, Pablo Fabián García Cifuentes Lennon Valdovinos Eduardo López Ricardo, Jorge Ricardo Cardoso Israel Ruiz Agustín Rodríguez y María Rosario Contreras uh -huh. somos los miembros de esta planilla y que eh, nosotros tenemos eh, tenemos muy claro por qué votar por nosotros. Primero, para una dirigencia de tres años, que no ha sucedido en estos últimos tres años. Nosotros eh, vamos, a abrir la milita vamos a abrir el partido, sobre todo a la ciudadanía, pero también a la propia militancia. No van a ser los mismos de siempre. Van a competir todos en situaciones parejas. No vamos a permitir que un atropello similar se repita eh, en el futuro. Nosotros vamos a apuntalar, por supuesto, la dirigencia estatal. Eh, eh, no vamos a confrontar absolutamente nada. Nuestro estilo de trabajo es... Eh, de, de trabajo y de resultados eh, nos han puesto eh, objetivos imposibles a veces y afortunadamente con este gran equipo lo hemos logrado, y que la dirigencia estatal sepa también que nosotros vamos a, a ayudarles y somos eh, gente de, de diálogo y, y sensata, no le queremos poner el pie a nadie, y esta dirigencia también va a ayudar a mucho a capacitarse a la militancia, la vamos a hacer crecer crecer en lo personal, en lo profesional pero sobre todo en lo partidista, que siempre es la queja de, de, de muchos, ¿no? Eh, en, en, en los cargos que hemos visto que han sido ocupados últimamente pues van brincando uno, uno para el otro y eso ya no es posible nosotros vamos a hablar por los intereses del partido, no por los personales ni por un grupo, vamos a, a, a velar por los intereses del partido Perfecto, pues eh, muchísimas gracias Lalo Morales, muchas aquí, aquí. gracias Rosy eh, Rosy Castillo por eh, estar aquí en los conjurados este... Bueno, pues ahora se que gane el mejor y, y, y pues vamos a ver qué es lo, lo que pasa. Si ganan, vienen. Por supuesto. Claro, ¿no? Por supuesto. Y si pierden también, también me bien. cuentan cómo está, claro. ¿no? claro cómo sea, estuvo sí. ahí la, la, la cosa. Claro. claro que bueno, pues y, y ahorita ya se, se regresan a la, a la fiesta. Sí, ¿no? es. Ya es, es una fiesta democrática y con, con Lupita. <risa> con Lupita, <risa> con Lupita Mexican, si quieres. Muchísimas gracias. <risa> gracias gracias por su compañía, déjame ver si, sí, a ver, dice, el próximo domingo estaremos presentes a través de Rosy Castillo, dice imparables ejecutivos oye, me encantan <ríe> los nombres que se ponen esos de imparables ejecutivos María vale, José Jiménez, Lalo uno de los pocos políticos congruentes que conozco muchas gracias paz. pues ahora sí que muy, muy apapachados con muchas felicitaciones muchas gracias, bueno. sí, gracias pues ahora sí, el domingo va a estar cañón, gracias por su compañía soy Erika Rivero, si te gustó esta entrevista, pues dale like y compártela, sobre todo si eres panista, pues con otros panistas para que se enteren cómo está la cosa porque es muy triste que luego la militancia no sepa, ¿no? le decía eh, eh, a Lalo que pues me encontré a una a una militante panista que bueno me encanta porque está en todos lados y así ¿no? siempre bien informada, pues no sabía pues no sabía de lo que va a ocurrir el domingo, que sí va a haber dos planillas, que no nada más sí. es levantarle la mano a uno. Oye, y qué aburrido, ¿no? Volvemos al punto de la aburrición, vaya, no. Lo, de verdad, no puedo creer que eh, eh, en Puebla, con tantos panistas que hay, pues es, ahora sé que es el partido en el poder aquí en la ciudad y, y, y muchas veces Puebla se ha vestido de azul. Hay, hay, hay mucho propán aquí. No puedo creerlo. Que no haya alguien que diga yo quiero la dirigencia uh -huh. o sea, es impensable, es increíble bache, ¿no? sí, sí. entonces, ay ya panistas también pónganse las pilas porque te, o sea, el 24 la tienen difícil, sí, sí, sí, sí, está no. difícil, no entonces pues es desde ahorita, ¿eh? y luego no anden diciendo, ay porque perdimos o sea, no, pues también ustedes pónganse las pilas, ustedes deciden, o sea con su voto porque luego también Ay, se quejan, ¿no? De que hay la dirigencia o lo que sea. Siempre solemos quejarnos de los funcionarios. Bueno, pues es que es nuestra responsabilidad, porque a la hora de votar tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo. Uno, ir y votar. Y dos, pues saberle bien por quién vota. Bueno, pues comparta esta entrevista a los panistas desinformados que no saben ni qué onda. Por favor, domingo tienen que ir a votar los que están aquí en la capital. Pase usted un excelente fin de semana. Besitos. Bye. A ver, otra vez. Yo don't worry, yo don't worry. Y decirte que estoy muy orgullosa de que este año hayamos logrado que la ley vicaria lo fuera en Puebla, que somos referente nacional y que por supuesto que seguiremos trabajando para que la ley vicaria lo sea en el país. Que además de las 28 iniciativas, los 16 puntos de acuerdo que tienen que ver con la defensa plena de las mujeres para una vida libre de violencia y también con la ciudadanización del Congreso, así como la seguridad de toda nuestra zona metropolitana, pero también de la salud mental del ácido.